Days de Flor presenta Music Live Stream, una plataforma de vanguardia idónea para experimentar un nuevo concepto de directo en esta época de cambio. Este último año se ha abierto una etapa en la que el sector y la manera de consumir la música en directo se ha transformado, abriéndose un sinfín de posibilidades que queremos explorar. Music Live Stream es una herramienta que recoge los servicios imprescindibles para generar contenidos creativos, además de conectar al artista con su audiencia desde cualquier lugar. Ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia, Music Live Stream nace como una oportunidad innovadora para instituciones y promotores. En definitiva, una experiencia completa de retransmisión cultural en directo, monetizada por tus streams.